He visto una estrella nacer de tu ombligo para luego convertirse en el centro del universo. He visto a gigantes hacerse diminutos por besar tus pies y no la luna. He creído en sueños imposibles, en cuentos de hadas y en el amor. Esto último, además, lo convertí en mi religión He mirado al cielo contigo Y después al cielo sin ti Solo para ver cómo sería tener tus ojos He imaginado en segundos una vida entera a tu lado Para luego darme cuenta De que no existe mejor futuro Que conjugarte en mi presente Y no hay mejor manera que vivirte y era de temblar cada día por saber que puedo perder, pero también tenerte. He tenido miedo contigo y miedo sin ti. He leído cientos de poesías observándote y hoy puedo decir que no existe mejor antología que la de ser tu amiga, además de tu chica. Y es que llevo tantos años buscando el verso perfecto. Y por fin lo he encontrado. Solo lo componen tres palabras. Y me lo escribí en tus manos cada mañana. Buenos días, pequeño. Buenos días, mi amor.